pues aquí tengo yo la página web preparada para restaurar fotos antiguas gratis online vamos al navegador ustedes tendrán en la descripción del vídeo la página van aquí a donde dice drop a file cargan vuestra imagen luego le dan a submit y a la derecha se cargará ya la imagen restaurada en unos segundos la pueden descargar también